¿Te gustaría morir, desaparecer o dejar de existir? Cuánto lo lamento, seas bienvenida. Yo sé que estos días no han sido fáciles, y que tal vez tu mundo, tu universo, se haya convertido en un infierno. Y sé que no te conozco ni me conoces, pero sé que diste todo y no sirvió de nada. Y ahora mismo diste clic en el video porque te preguntabas ¿Cómo sería la vida sin mí? ¿Me extrañarían? ¿Serían felices? ¿O simplemente no les importaría? ¿Quieres dejar de existir? ¿Quieres ponerle fin a tu dolor? ¿Quieres un minuto de volver a ser yo mismo, y no me hallaba, pero me di cuenta que por cada camino cerrado, había mil puertas abiertas, que por mucho dolor que tuviera, había un amanecer cada día, y si sí, no era valiente, y si sí, era cobarde, y tal vez sí me quería morir, pero alguien sabio me que tenía que esperar, que me tenía que levantar, que ahí arriba alguien me ha dado fuerzas hoy, que tal vez no lo sabes, pero hay un futuro para ti, hay un propósito para tu vida, que no estás por estar, te tengo preparado algo maravilloso en tu camino, te pondré en alto sobre todos, pero si te vas hoy, si lo haces hoy, no podré darte todo. créeme amigo. Lo que vives. Yo ya lo viví. Y sigo aquí. Y hoy soy feliz. Pero las lágrimas que derramas. Me hacen recordarme a mí. Y te veo a ti. Y me veo a mí. Todo pasará. Ten calma. Ten paciencia. Estoy contigo. No estás solo. Cuando un volcán explota Y derrama o libera presión Con sus lágrimas de lava De ahí nacen las flores más hermosas Que hoy te quiero regalar Yo sé que a pesar de sentirte hoy así Quieres volver a ser feliz Quieres sentirte fuerte Volver a sonreír A vivir A disfrutar de la vida Como antes lo hacías Quieres sentirte bonita, amada. Sé que no quieres estar así, pero para ello debes liberar tu odio, tu rencor hacia los demás. Que al único que le hace daño ese dolor y ese rencor es a ti. Libérate de ese peso, de esa carga y sé feliz que hoy mismo no lo eres. Cree en ti, y en lo que puedes hacer y lograr. Vete a descansar, lo mereces. Me gustaría pedirte un favor. Déjame en los comentarios un corazón rojo si te ayudé con mis palabras. De caso contrario, déjame uno roto. Se despide de ti, tu amigo Reggie. Gracias por llegar hasta aquí. Te quiero.